En el siguiente video, reconocerás la estructura de un aula en Mariacano Virtual. Al ingresar al aula, encuentras en la parte superior el banner del programa, el nombre de la asignatura, la fecha de inicio y cierre de la asignatura y otros recursos como el cronograma, la carta descriptiva y el glosario. Luego, verás un conjunto de pestañas, cada una de ellas cumple con una intencionalidad formativa y nos permiten organizar la información para nuestros estudiantes de una manera más estructurada y clara. Por ejemplo, el tablero de avances es un espacio de comunicación asincrónico que utilizan los profesores para publicar información relevante o alguna novedad en particular que surja como parte del desarrollo de la asignatura. Pestaña reconociendo el curso. En este espacio encontrarás la opción para identificar a tu profesor. Encontrarás información como nombre, títulos académicos, experiencia laboral, entre otros. También hay un espacio para la presentación de la asignatura, que puede ser un video o audio. Y por último, en esta pestaña encuentras el cuestionario de conocimientos previos, que es una actividad formativa más no valorativa o evaluativa, que te ayudará a diagnosticar los saberes previos que tienes como estudiante acerca de los temas que serán abordados en los contenidos de la asignatura. En la pestaña Comunicándome encuentras El foro de Resolviendo dudas En este espacio, podrás manifestar tus dudas referentes a una tarea o temática de la unidad y el profesor te dará respuesta en un tiempo no superior a 24 horas. El foro de Compartiendo experiencias es un espacio asincrónico dispuesto para que entre todos los estudiantes de la asignatura se presenten y así poder identificarse, o para realizar otro tipo de actividades que conlleve a generar debates u opiniones acerca de un tema. Finalmente, encontrarás la etiqueta de videoconferencias, que tendrá como propósito dar una asesoría o una tutoría por parte de tu profesor las demás videoconferencias que aborden la explicación de alguna temática se crearán dentro de la unidad respectiva. Pestaña de contenido de la asignatura. Es en este espacio donde se ubica el contenido de las actividades evaluativas que hacen parte de cada unidad. La estructura de cada unidad es igual. Veamos, en este caso, la de la unidad 2. Aquí se observa el nombre de la unidad, posteriormente la etiqueta de Ampliando mi conocimiento y la etiqueta de Evidenciando mi aprendizaje. Estas etiquetas permiten a los estudiantes encontrar y consultar la información de manera clara. Por ejemplo, todo lo referente a contenido, material de apoyo o libros de aprendizaje los encontrarás debajo de la etiqueta Ampliando mi conocimiento y debajo de la etiqueta de Evidenciando mi aprendizaje verás todo lo relacionado con actividades evaluativas. En la pestaña Evidenciando mi aprendizaje encuentras el examen final. En las especializaciones puede variar la forma como se evalúa la actividad final. Finalmente, la pestaña de Habilitación será el espacio designado para que los estudiantes que perdieron la asignatura con una nota superior a 2 puedan habilitar y aplica solo para pregrado. Ahora bien, una vez teniendo clara esta estructura, Pasemos a revisar las opciones de los laterales. Menú lateral izquierdo. En él encontrarás las siguientes opciones. Participantes. En este espacio encontrarás el listado de tus compañeros matriculados en tu aula y de tu profesor. Insignias. Desde este espacio podrás ver las insignias que otorgará tu profesor como parte de estímulos o reconocimientos a tu proceso de aprendizaje. Calificaciones. Desde esta opción podrás identificar las actividades y notas que pertenecen a la categoría de seguimiento, el cual equivale a un 70% y el examen final, el cual equivale al 30%. Sección de inicio. Te permite ingresar a las diferentes pestañas que hacen parte del aula. Desde este panel también podrás ingresar a las diferentes pestañas que hacen parte de la estructura central del aula. Menú lateral derecho. Este menú es un menú gráfico y está compuesto por los siguientes recursos. Bienestar institucional. Desde aquí podrás acceder a los diferentes recursos e información, como deportiva, de salud o académica, entre otros beneficios que ofrece la institución. Recursos de interés. Acá encontrarás diferentes recursos como videos, conferencias grabadas, entre otras. Mesa de ayuda. En este espacio puedes dejar tus dudas o preguntas relacionadas con el funcionamiento de la plataforma Mariacano Virtual. Adicional, podrás conectarte a través de videoconferencia para recibir asesoría en línea.